tres objetivos principales, el primero que no los vayan a echar a ellos porque porque me invitaron, porque no sé si la embarraron o fue lo mejor que les pudo haber pasado, pero espero que que, que, salga, que esto salga bien mi segundo objetivo es que uh, que ustedes se den cuenta que esto de, de, la, de los medios virtuales es para todos, esto no es de técnicos de la nas ni nada por el estilo sino que todos podemos acceder a eso y es una herramienta fundamental y es muy sencilla para que logremos nuestros objetivos en nuestros talleres. Eh, pues nada, digamos en cuanto a mi historia, pues ellos ya le dijeron toda, yo soy diseñador industrial, soy bogotano, eh, estudié diseño industrial, eh, en el tiempo pues trabajé en diseño un tiempo, pero pues estudié mercado y me cambié de rama pues por cuestiones de plata, pero entonces eh, trabajé... 13 años en el área de comercial, o sea, como ya digo vendí 12 años pollos, pero, pero en realidad no fue, fue algo muy chévere porque fue parte de mi formación y de mi crecimiento como persona, pero al ver que yo estaba en un ambiente que realmente no era el mío, que estaba haciendo algo que me generaba ingresos, pero que no era, era lo mío, entonces decidí estudiar platería para ir eh, incursionando y volviendo a lo mío que era el diseño, entonces después de que pues en la empresa pasaron muchas cosas, reestructuraron la empresa y llegó el día en que yo salí de la empresa de los pollos y, y pues nada, justo ese día Artesanías de Colombia apareció en mi camino porque eh, me, me apliqué para una beca para estudiar con ellos joyería aquí en Bogotá y pues fui beneficiado con esa beca y, uh, y nada, ahí comenzó mi, mi camino a través de la joyería eso fue en el 2014 y pues aquí vamos, o sea... En el 2015, cuando terminé mis estudios artesanales de Colombia volvió a confiar en mí y yo no sé si fueron muy responsables, pero me dejaron ir a Expo Artesano en Medellín. Me aprobaron para poder participar en esa feria y, y no fue maravilloso. O sea, la verdad es que no gané mucha plata, pero aprendí montones porque el asunto es que cuando uno comienza a estar con los clientes y comienza a descubrir qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan es maravilloso porque uno comienza a entender cuáles son las necesidades reales del cliente, porque ellos, porque digamos una cosa que vamos a ir mirando en el, en el proceso pues del día de hoy, es que nosotros como artesanos, no, no vendemos lo que nosotros queremos vender, sino lo que estamos sufriendo en las necesidades de nuestros clientes. Ellos necesitan algo de nosotros que a través de nuestro oficio le vamos a solucionar y eso hay que tenerlo clarísimo, porque es que si yo hago las cosas para mí, que me gusten a mí, pues, pues yo me quedo con ellas ante el cajón, pero lo que hay que pensar es lo que ellos necesitan en realidad y yo a través de, de mi labor diaria de lo que yo hago, de lo que me nace, de lo que yo voy creciendo y de, lo que, pues, de cómo aplico mis conocimientos a través del oficio, le voy a ayudar a ellos. Entonces, eh, no sé, o sea, por ejemplo, eh, alguien que vende mochilas Guayú, en realidad no vende mochilas, está dando está, está la posibilidad a alguien de que lleve parte de sus ancestros, de que lleve sus cosas, de que se sienta bien, de que se sienta orgullosa de quién es. Eh, yo tengo amigos eh, artesanos en todo el país y digamos lo que cada uno eh, imprime a través de su oficio es una cosa maravillosa porque ellos no venden ruanas, ellos venden herencia, ellos venden su orgullo de ser indígenas y, y cosas por el estilo, entonces en realidad eso es lo que nosotros estamos dando, estamos dando otras cosas entonces si, si, si nosotros no pensamos en nuestros clientes entonces pues pues, eh, pues, pues nada pues, o sea, nos vamos a quedar con las cosas ahí y ellos son los principales en este caso entonces eh, pues nada, pues esa es como, como mi historia pues en el oficio y, y pues vamos como a enfocarnos a lo que vinimos que fue para lo que ellos me pudieron, me pudieron eh, pues eh, me, me, me, me, me llamaron hoy aquí eh, digamos o sea si, si de repente eh, esperan que yo les dé la, la fórmula matemática para ser exitosos en internet de repente yo no la tengo, ellos, ellos saben mucho más que yo entonces les sugiero que si sí, los sigan y acompáñenlos en todo este proceso de artesano digital y inscríbanse a las diferentes conferencias ellos son los que saben cómo tomar una foto, ellos son los que saben cómo publicar en internet ellos son los que saben muchas cosas pero yo les voy a contar cuál ha sido mi experiencia a través de todo este proceso que la verdad yo me estrellé con el internet con ellos precisamente en el 2017 Porque yo no tenía gran idea de esto, pero, pero es, un, es, un, es un medio maravilloso ¿Por qué? Porque es que por ejemplo yo, yo Javier Albarracín tengo mi empresa, mi taller de joyería Y decidí comenzar a vender, chévere Pero entonces resulta y pasa que yo puse mi almacén en el garaje de la casa de mi papá entonces, pues uh, pues sí, pues bacano, pues allá, allá pues, pasa gente por enfrente, pero, pero en realidad, eh, ¿cuánta gente puede pasar por enfrente del garaje de mi papá? Entonces me puedo sentir frustrado, me puedo sentir mal, porque Porque no estoy vendiendo lo que yo esperaba y pues digamos, no sé, uno como artesano se llena de muchas ilusiones y quiere hacer muchas cosas y uno ya lleno el mundo con sus productos y resulta que no, en el garaje de mi papá no es que funcione de a mucho. Entonces un día decido salir y reparto volantes y entonces pues ya por lo menos de la cuadra ya saben, pero de ahí no pasa. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar y tener el mercado que yo quiero y poder posicionar mi marca y poder darme a conocer al mundo? O sea, internet... Eh, es uno de los muchísimos canales que existen, pero es un canal que nos brinda la posibilidad de llegar a todos los rincones del planeta De una forma relativamente sencilla, porque hay que trabajarle, si hay que hacer cosas, si hay que moverse, si hay que tomar la foto, si hay que abrir la página de Facebook pero, pero se puede, y es una cosa que todo el mundo puede hacerlo sin ninguna restricción, porque el internet es muy democrático Todos podemos hacerlo y no hay no, o sea, no, no hay ningún impedimento, o sea, no importa que yo viva en la última vereda, en el último rincón de Boyacá o que esté en La Guajira o, o que sea eh, alguna de mis amigos indígenas de, del Cauca, no, todos podemos hacerlo, entonces todos tenemos la posibilidad. Entonces, eh, por ejemplo, en la semana, esta semana, perdón, me pasó algo maravilloso y es que estaba yo precisamente aquí en artesanías en, en, en clase. Y uh, me entró un mensaje por internet y de, un, de una persona que, ay, mira Javier, escribimos sus fotos de sus argollas de matrimonio eh, en internet y me gustó su trabajo. Y yo, ah, chévere, sí, claro, entonces cuénteme qué hay que hacer, o pongámonos de acuerdo. Sí, pero es que yo no estoy en Bogotá y me queda un poquito difícil ir hasta su taller, entonces, ¿será que podemos hacer una videollamada? Yo sí, claro, de, de una, pues dígame cuándo puede y, y la cuadramos. Entonces me dijo, no, pues aquí estoy con mi novia, pues si quiere de una vez y le dije listo. Entonces hicimos una videollamada, nos pusimos a charlar, concreté lo de las argollas de matrimonio, les pareció maravilloso, les mandé fotos, estaban encantados. Y le dije por pura curiosidad, oiga, pero ¿y ustedes en dónde están? ¿En qué ciudad están? Porque pues... ¿Por qué no pueden venir a Bogotá? ¿Dónde están? O sea, descubrí que eran caleños, era un caleño y, una, y, una, y la muchacha era de Cartago. Entonces, eh, eh, me dicen, no, es que estamos en París. Y yo, oh, ay, en París, muy bien. O sea, yo no tengo punto de venta en París, yo no sé nada de París, no he ido a Europa todavía, pero estoy vendiendo en Europa. Entonces, ¿cómo se hace eso? pues a través del internet, es la única forma o sea yo no tengo exterior ni nada allá pero yo sí puedo llegar allá y la verdad es un, un camino relativamente fácil o sea lo que hay que primero que hacer digamos entre lo que entre, lo que, entre las cosas que que tengo claras para poder llegar a, a venderle a alguien en París unas agujas de matrimonio es lo primero es pensar en el cliente ¿por qué o sea, pues primero voy a comenzar por unos consejos que tengo yo para ser exitosos. Pues no solamente por internet, sino en todos, los, en todos los canales. Y el primero es pensar en el cliente. ¿Quién es esa persona a la cual le quiero yo vender mis productos? ¿Dónde está? ¿Y qué necesidades desde mi oficio puedo ayudarle a solucionar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pregunto eso? Porque resulta y pasa así. Un ejemplo. Mi, mi mercado metido es mi mamá. Y yo le quiero vender este vendedor que tengo puesto a mi mamá. Pero usted pasa que mi mamá, ella eh, es una señora Bogotá, bueno, no es Bogotana, pero vive en Bogotá y tiene sesenta y pico de años. Entonces, ya, voy a poner una tienda online y ya le vendí a mi mamá. Pero resulta que no, porque resulta que mi mamá no, no, no tiene, no mira eso. Ella no compra por internet, entonces estoy perdiendo el tiempo. O sea, me voy a hacer, si, si mi aspiración es venderle a mi mamá a través de internet, pues estoy perdiendo. Entonces, ¿qué debo hacer para llegar a mi mamá? Pues busco otro canal. O pienso en mis hermanos, porque mis hermanos, si ellos están en internet, entonces yo les vendo a mis hermanos para que ellos le regalen a mi mamá. Entonces, es, es como entender qué puede necesitar mi mamá. Pero, ¿quién lo va a comprar? Entonces, tengo que pensar en quién lo va a comprar y en quién lo va a usar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no necesariamente lo que yo estoy haciendo en mi taller el día de hoy puede funcionar para internet o para venderlo en otro país o para vendérselo a alguien. Porque, repito, lo que hablamos al principio, tengo que pensar es en la persona que lo va a usar, no en lo que yo quiero, sino en lo que ellos necesitan. Entonces, eso por ese lado. También... Eh, Digamos, pensar en el producto o servicio que les puedo ofrecer eh, Digamos, una cosa que tengo clara es que hay que ponerse en los, en los zapatos del cliente O sea, ¿cuál es la necesidad que yo les voy a, a, a solucionar? Y uh, Entonces, o sea, ¿a qué se refiere? Lo que estábamos hablando ahorita eh, Si yo tengo una, una, una línea de productos en, en mi taller Y... Uh, y me parecen muy lindos pero tengo que es en la necesidad que les quiero solucionar a ellos entonces por ejemplo, cuando, cuando yo diseño una línea de, de joyería en mi caso entonces yo organizo difer, qué tipologías de productos necesito vender entonces yo organizo que tres tipos de aretes, que cuatro tipos de collares, que dos prendedores, que las pulseras, que los anillos porque yo necesito es que la gente eh, obtenga a través del internet, pues a través de, pues de mi vitrina virtual lo que ellos necesitan, entonces no es lo que yo quiera sino lo que ellos quieran y entonces eh, eso, eso es importante, o si no también digamos por ejemplo si yo estoy viendo que mi mercado era mi mamá pero resulta que ella no compra, entonces tengo que mirar quién sí compra, entonces tengo que diseñar cosas que a esas personas que, que sí están comprando por internet, que de repente son gente que anda con el celular prendido 24 horas y que andan chateando y que tienen su Instagram y tienen su Facebook, entonces es cómo le vendo algo a ellos para que me compren, porque, no me, porque la gente no está realmente obligada a comprarme a mí. ¿Por qué? Porque no es una obligación. Entonces, pero sí, ¿qué puedo hacer yo para que ellos, o sea... Mmm, o sea, ¿qué puedo fabricar yo con mi oficio, con mis conocimientos, pero que les guste a ellos? Eh, bueno, eso por, por, ese, por ese lado. También, digamos, eh, cuando ya entendí que el garaje de mi papá no funciona y que los volantes tampoco funcionaron, y que decidí comenzar a incursionar a través del Internet, entonces hay diferentes pasos. Por ejemplo... Eh, uno de los pasos básicos y muy sencillos es comenzar a trabajar por Instagram o por Facebook antes de tener una tienda virtual, es como el paso a paso para que ustedes se vayan acostumbrando a los medios virtuales y a charlar con la gente por internet, entonces digamos el Instagram es una, es una herramienta muy chévere, yo la verdad la que más utilizo en mi taller y es porque eh, puedo tomar una foto y la, y la subo, entonces el, el, el Instagram es básicamente para eso es para para que la gente vea, vea, vea vea las fotos, vea lo que estoy haciendo, puedo poner videos, puedo poner el paso a paso del proceso de, de, de, de la fabricación de una pieza, le puedo mostrar la línea completa, le puedo mostrar cómo eh, el estilo de vida que, que ellos pueden adquirir a través de las piezas, entonces como te ves de elegante, mira cómo se ve ese arete de bonito, eh, mira cómo, cómo, cómo te ves de fuerte con ese anillo que te estoy vendiendo, entonces eso es lo que ayuda a la gente es que entienda qué es lo que va a comprar y cómo, cómo, cuál es la imagen que va a, a, a adquirir cuando utilice las piezas que, que, pues que nosotros estamos usando. Entonces, eh, ya digamos eh, lo, digamos cuando, cuando yo llego al punto de tener una tienda virtual o al, al punto de, de estar en Instagram o Facebook, eh, pues igual, abrir una tienda virtual no es... Eh, una garantía de que voy a vender porque volvemos a estar en el garaje de la casa de mi papá entonces lo importante es que la gente me conozca y que la gente eh, sepa que yo existo entonces para eso tengo que comenzar a, a promocionar mi tienda a generar tráfico a llevar la gente a la, a la tienda virtual para que ellos se den cuenta de qué es lo que yo estoy haciendo y, y, de, y pues de las cosas chéveres que se fabrican ahí y de lo bien que van a sentirse cuando compren las cosas que yo fabrico. Entonces, ¿cómo se genera ese tipo de, de flujo? Pues ahí nos ayuda mucho lo que son los, las redes sociales, porque entonces llego y publico una foto, ¡ah, mira mi vendedor nuevo! Y entonces la gente dice, ¡uy, qué vendedor tan bonito! Si quieres comprarlo, ve a la tienda virtual. Y uno le da, digamos, muy respetuosamente, pero le da la orden a las personas de que vayan y compren. Porque entonces uno le dice, vaya a... y, uno, y la gente va y la gente va y compra, y la gente va y mira. Y entonces, eh, pues eso es lo que buscamos a la final, porque nosotros adoramos nuestro trabajo, para nosotros es como el desarrollo de nuestra vida, es lo más grandioso para nosotros como artesanos, saber que tenemos ese don de nuestras manos, poder fabricar y poder darle forma, transformar la materia y solucionar problemas de las personas, o ayudarles a tener una mejor vida para eso, eso es grandioso para nosotros como artesanos. Pero pero qué pero pero pues digamos, necesitamos que se dé ese paso y que la gente vaya y compre. Entonces eh, cuando, cuando hacemos eso y los, los llevamos a la tienda y ellos compran, pues logramos el objetivo que, que estábamos buscando. Eh, bueno, ¿qué más sería por acá? Eh, digamos para, para generar una, una muy buena experiencia o sea, digamos el, el conjunto para tener una buena venta no es solamente tener un buen producto y hacer caras y aquí estoy sino es en general es toda la experiencia que uno, que uno está proporcionando con las, con las, en el proceso de compra entonces es, es digamos dependiendo el tipo, o sea primero hay que hagan de cuenta que somos amigos y que me, y hay que ponerse en los zapatos del cliente entonces hay que generar una muy buena experiencia, entonces cómo voy a hablarles, qué tipo de fotos pongo eh, cuál es el, el lenguaje que debo, que debo expresar, ¿Cómo, cómo les hablo, si los tuteo, les digo usted, dependiendo pues como el ADN de cada empresa y lo, que, y lo que queramos expresar, entonces tenemos que aprender a hablar con ellos, porque, porque pues, ¿para qué? Para generar esa empatía, esa, ese, ese feeling que debe haber entre nosotros y nuestros, y nuestros, y nuestros futuros clientes. Eh, también hay que digamos a la, o sea, digamos la calidad de los de los de los, a, de los productos que estamos dando es, es muy importante pero no solamente eso sino tiene que haber una, un, un hilo de calidad durante todo el tiempo o sea si la digamos la experiencia se refiere también no solamente a la venta como tal, sino también al postventa, entonces si hay una garantía que vamos a hacer o, o si logro hacer una venta entonces cómo hago para que le lleguen las cosas allá sin que se dañen, que lleguen en perfecto estado que lo que la señora o el señor cuando le dio enter al, al, en, en la tienda virtual y dijo lo compro, le llegue exactamente lo que, lo que él pidió entonces digamos hay, hay varias estrategias ahí, por ejemplo eh, en mi caso yo tengo dos tipos de piezas, las piezas estandarizadas entonces estandarizada quiere decir que pues a pesar de que son hechas a mano, están bajo una ficha técnica, de manera que cuando la persona escoge el prendedor dorado, le va a llegar ese mismo prendedor dorado, no otra cosa, porque por más bonito que sea, se va a sentir decepcionada si le llega una cosa diferente. Entonces... Eh... Y también, eh, digamos, hay piezas que son piezas únicas, entonces esas se desarrollan con las personas. Pero entonces, digamos, en, eh, en las piezas estandarizadas lo importante es, es eso, o sea, que, que la persona cuando, cuando, cuando escoja algo le llegue, entonces ahí vamos por ahí. Entonces la cosa es esa, que la gente se sienta bien. Luego viene, digamos, la parte de la compra, de cómo va a ser. El otro día una señora que nos conocimos en Medellín me llamó y me dijo, Javier, necesito un, un collar. Entonces le dije, sí, claro, le mandé la foto por WhatsApp y me dijo, sí, perfecto. Entonces le dije, bueno ¿y, cómo? Entonces me dijo, bueno, y cómo le pago. Entonces la cosa es que le dije, no, pues consígueme mi cuenta corriente. Y ella me dijo, no, pero es que le quiero pagar con, su tarjeta de, con mi tarjeta de crédito. Entonces, digamos, ahí ya, ahí vienen a facilitarle la vida al cliente para que sea lo más fácil comprar porque si la gente ve que la cosa es complicada con nosotros entonces no nos va a comprar entonces tenemos que pensar en todo el proceso que sea lo más fácil, lo más amable lo más pues lo más ameno para que la gente pueda hacer su, su compra sin ninguna problemática entonces en este caso la solución fue que llegue yo, le tomé la foto al, al, al producto la subí a la tienda virtual y ella a través de la tienda virtual lo compró y pagó desde su casa con su tarjeta de crédito y yo se lo envié desde Bogotá para Medellín sin ningún inconveniente entonces, digamos, ahí, ahí ya vamos que, bueno, ya, ya, ya descubrimos quién era nuestro usuario, ya después miramos qué le fuimos a vender, ya lo subimos a las redes o a la tienda virtual, ya lo que hablamos fue que a través de Facebook, Instagram, va a estar a través del WhatsApp, le dijimos vaya a la tienda y allá está lo que se está buscando. En la tienda lo que hicieron fue que ya lo escogieron y lo no compraron, ya lo pudieron pagar. Ahora lo que vamos a hacer es enviárselo. Entonces, de igual forma, aquí lo que tenemos que hacer es eh, verificar que, que lo que ellos compraron les llegue en la mejor eh, calidad. O sea, en, no en la mejor calidad posible, no, eso, eso no es una discusión. O sea, lo, tiene que llegar perfecto al sitio indicado. Entonces, ahí tenemos que revisar dependiendo el producto que nosotros tengamos, empacarlo, empacarlo muy bien, que no se vaya a dañar, que vaya muy bonito, de manera que cuando les llegue la, la, a, la, a, la, a la casa el paquete, ellos destapen como si fuera el regalo más esperado de la vida, o sea, el regalo de Navidad que siempre quisieron, eso debe ser lo que les llegue, ¿por qué? Porque eso es parte de la experiencia que ellos están viviendo con nosotros, y desde el primero hasta el último momento tiene que ser maravillosa, porque si ellos se sienten mal con nosotros, ya se cortó el hilo y ya no hay nada más que hacer, se pierde el cliente, se pierde la venta y no va a haber una, una recompra después. Entonces eh, tenemos que mirar el medio por la cual se lo vamos a hacer llegar, o sea, aquí en Colombia hay 80 mil empresas de, de transporte y con cualquiera podemos a, a hacerlo, el asunto es que vaya bien empacado y bien, bien protegido dependiendo de nuestro producto para que les llegue a la otra persona bien. O sea, en la semana, hace como 15 días estuve en el Carmen de Viboral y a una amiga le compré una vajilla y ella me la hizo llegar perfecto a Bogotá y no se dañó y es porcelana y no pasa absolutamente nada. Eh, entonces, eh, la otra es que hay que entender que no todas las cosas son eh, perfectas. Siempre va a haber errores porque somos humanos y pasan muchísimas cosas en nuestros talleres. Entonces, el, también el asunto de que puede haber errores en el proceso, también tenemos que asumirlo y eso es parte de la experiencia. ¿Cómo le vamos a responder a un cliente en el caso que... Eh, en el caso que, que haya una problemática, la semana pasada, no, perdón, falso, esta semana tuvimos un problema con un cliente que nos pidió unos prendedores. El cliente está en la, en la Florida, en Estados Unidos, y él nos pidió 12 prendedores y nos pidió 10 pares de aretes. Resulta y pasa que, Alvarito, que es mi compañero que está por aquí al lado, eh, Alberto es mi mano derecha en el taller eh, La cosa es que Alberto me llama a todo angustiado por la mañana Javier, pasó algo horrible, ¿y lo que pasó? Imagínense que en vez de mandar 12 prendedores solamente mandamos 11 Entonces pues claro, horrible porque es que el cliente ya nos había pagado por anticipado teníamos un compromiso y además él es comercializador, o sea él ya tenía vendido los 12 prendedores entonces ¿qué hacemos en ese caso? Nada, pues hay que responder en ese instante le, le escribió al cliente Señor, qué pena con usted, pero nos pasó este inconveniente, pero ya se lo vamos a solucionar. Y ese mismo día le mandamos el prendedor, el prendedor fantástico y quedó con su, con, o ya tuvo que haber quedado con su, con su pedido completo. Porque eso también, como les dije, es parte de la experiencia. En el caso de que haya un problema, también tenemos que estar al frente. O sea, es una relación de amigos, aquí estamos juntos vamos a solucionar las cosas porque yo te quiero ayudar. O sea, la venta es una solución de un problema. Entonces, ¿cómo te ayuda a solucionar tu problema? El problema de él era que necesitaba 12 prendedores, entonces, ¿cómo le voy a ayudar para que en vez de 11 tenga los 12? Entonces, a eso me refiero. También hemos tenido algunos problemas. Por ejemplo, que una señora nos llama ay mire Javier, es que se me dañó algo en el anillo. Pues, ah, hay que solucionarle. Pues, Su Mercedes, de ¿dónde está? No, que estoy en Medellín. Mándemelo por, por ser mi entrega ya con pago contra entrega y usted desentiéndase de pago, solamente llévelo allá para que, me lo, para que lo manden, yo lo recibo en Bogotá, se, y es más, ni siquiera se le arregla sino que se le hace un cambio, antes de que la señora lo envíe ya le llegó la pieza nueva a Medellín, porque así debe ser, porque ella se tiene que sentir muy contenta por estar con nosotros, entonces cuando generamos ese tipo de, de empatía, cuando generamos ese tipo de amistad con los clientes, qué es lo que buscamos, porque como dice mi papá, la, la camisa no es para una sola postura, entonces tenemos que generar una recompra, ¿no? entonces cuando ellos se sienten bien con nosotros, están contentos con nuestro producto, los atendemos bien, les despachamos a tiempo, les facilitamos la vida y les respondemos como se debe, les aseguro que en la siguiente compra vamos a estar en el primer puesto para, la, para, para hacerlo. Cuando vuelvan a editar un regalo, nos van a llamar. Cuando ya necesiten mirar qué hay de moda o qué hay, qué hay nuevo, nos van a llamar. Y así va a ser. Nos van a, vamos a tenerlos ahí y es por eso, porque generamos como esa fidelidad. Pues, como decía la otra vez en la, en, la calle, en, la, en la radio, lo que no hay en la casa lo buscan en la calle. Y cuando si no le da todo lo que necesitan, ahí van a estar siempre con nosotros. Y esa es parte, como, pues, como de, de los tips que que tengo el día de hoy para compartir con ustedes